Tres mitos del THC. Hola emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a Comunidad Pablo Luna. El THC, tetrahidrocannabinol, es uno de los componentes más conocidos de la marihuana y es el responsable de los efectos psicoactivos que experimenta el usuario. A pesar de que el uso del THC está siendo cada vez más aceptado en diferentes partes del mundo, todavía existen muchos mitos y prejuicios alrededor de él. A continuación, Presentamos tres de los principales mitos sobre el THC y tratamos de aclarar la verdad detrás de ellos. Mito número uno: El THC es altamente adictivo. Es cierto que algunas personas pueden desarrollar una dependencia psicológica hacia el THC, pero la adicción física es rara. De hecho, el THC es considerado menos adictivo que muchas otras drogas, como el tabaco o el alcohol. Además, los síntomas de abstinencia del THC son leves en comparación con otras sustancias adictivas y no hay evidencia de que el THC cause daños físicos a largo plazo. Mito número 2, el THC es seguro y sin consecuencias. Es cierto que el THC tiene menos efectos secundarios que muchas otras drogas, pero eso no significa que sea completamente seguro. El uso excesivo o incontrolado del THC puede causar problemas de memoria a corto plazo, alteración del juicio y aumento del riesgo de accidentes. Además, el THC puede interactuar con ciertos medicamentos y aumentar los efectos secundarios de estos. Por lo tanto, es importante usar el THC de manera responsable y moderada. Mito número 3. El THC es legal en todas partes. Aunque el THC ha sido legalizado en algunos estados de Estados Unidos y en algunos países, todavía es ilegal en la mayoría de los lugares. Incluso en los lugares donde es legal, hay restricciones en cuanto a la cantidad que se puede poseer y el uso público. Por lo tanto, es importante estar al tanto de las leyes y regulaciones locales antes de usar THC. Si quieres saber más de la industria naciente de la marihuana legal en el mundo, suscríbete ahora mismo y disfruta del contenido gratuito. Recuerda visitar comunidadpabloluna.com y sé parte de esta comunidad de emprendedores y emprendedoras canábicos.